muy buenas a todos chicos estamos aquí en un nuevo gameplay de si sí, chicos como ven en la pantalla super smash flash 2 ya de vamos a vamos a hacer un verso nuevamente esta vez un versus mejor de lo que hemos hecho ya anteriormente más emocionante esta vez no se pierde. ya de hoy le iremos a Goku versus luffy esta de Luffy va a ser nivel 9 empezamos y tenemos la arena de combate final destination como antes será de 5 minutos un interesante empecemos Three, two, go, and go vamos a Luffy ahí está toma toma toma toma ahí está Luffy estos chicos esta hueita que viene acá Ahí también ese lindo Smash Smash final en Llamas ahí un Blue Esto que vieron se llama la bolita de Smash, no, yo tiene un poder gigante Una habilidad Como técnica, como lo bueno, quieren llamar a Luffy. Le damos su merecido al de One Piece muere, toma tipo vamos bien, vamos bien la OQ casi se logra su prestinto perfecto no he dominado pero ajá ah, si tienen duda esta versión MASH Flat 2 la versión 1.2.1 creo si no estoy mal es la última que salió o sea, la última actualización de hecho algo curioso es que cuando tú haces la patada de transportadora pues esa que vieron este la versión la versión en la versión, versión b 09 no salía esa patada uy casi me mataron weón. esa patada que, que hacemos esto hacemos esa patada Entonces, transportamos y si ocupamos el enemigo el aire podemos en el área chicos podemos fallar como en el área podemos Pulpar, golpear a nuestro enemigo Entonces, transportar y golpear nuevamente esa en esa versión no se podía hacer eso es algo que, que sorprende Entonces, vez, esta versión se ve como más bonita los gráficos, no sé la animación o el estilo se ve más bonito para mí para mí, no, no sé para ti, pero para mí se me fue esta versión. Obvio, aparte que es la última. Se llama Luffy. Muy, me salvé de ese golpe. Ahí está. Para o sea, que yo no saben, chicos, no se me vídeo Una vez yo. Durante una temporada con Goku, otra con Naruto, otra con Luffy otra con Ishii Que pues. gracia de manejar bastantes bastante Si no entienden que Goku sobresalta, Pero Luffy Se usa lo bastante Y además es que con Goku cuando, cae Goku acá abajo, por ejemplo acá abajo Se transporta y apenas duras puede llegar, a apenas, pero Con Luffy puede llegar saltando más arriba nada ni ventaja <tose> muere ay no le di abeja queen abeja muere, como está alucinante, no lo creen. pasa así, me costó un poquito más, perdía esta vez, no, esta vez soy un pro player. ah, por cierto, saludos para Kalomana, saludos para Carlos Mario, para Salazar y Mary Michel. saludos. si sí, se sí, está viendo este video. seguimos, y casi. complicado aquí uy no me salvé esta vez no pienso perder tengo que ganar mi único propósito aquí es ganar. Muere, muere ahora sí otro punto si sí, ve me encanta la animación de la entidad esa entidad, man. la única la mejor en la contra Vegetta, pues, ya te estira se la supera también esta pues, Mega Muchito, ya le ya todo el, el, el Kaioken que se puede hacer no me parece que aquí tiene una, una ventaja pequeña si es que consume energía, obviamente, con acero original Para hacer el Kaioken... y otra vez no puede ser ese si cayoken tienes que estar tienes que estar al lado de tu enemigo y, y hacer energía así ahí está en ese kaioken el kaioken para mantener no, tienes que estar todo el tiempo el enemigo golpeando para poder mantener el kaioken ahí está un voy puedes hacer una embestida así como esa con la que yo al inicio se tiene que consumir mucha energía y puede matarlos o sea, en el sentido de que usar mucho puede afectar en el combate pero en el daño que te pueden causar es brutal pero... hay que saber usar ahí está por pues, si no estoy mal Uy, casi me salvé, por ¿no? un poquito muero. Uy, casi le doy. O sea, el combate. Ahí estamos. Ganamos, chicos. Emocionante combate, somos los ganadores nuevamente, ahí estamos con nuestro Goku Montana número 9 voladora y ganamos chicos matamos a Luffy 11 veces y ya me mató 5 veces yo gané por una diferencia de 6 KOs emocionante chicos este final me encantó a ustedes díganme y en los comentarios y bueno chicos hasta aquí hago el vídeo de hoy muchas gracias por verme observarme perder su tiempo conmigo y bueno eso es todo le dimos una brutal pareja a luffy contra la vez pasada que si su humilló no ojo bueno no recuerdo ahí está 40 40 pps un rango pero fue brutal el combate mejorado bastante chicos y todo el día mejor días practico un consejo que les doy si quieren ustedes mejorar en Smash y en otro juego es practicar todo el tiempo constantemente si no practican va a perder su habilidad y si la pierden están jodidos y que ya saben pra el consejo de Dios, Juan Palaz. bueno que ya va a estar el video de hoy gracias por verme y hasta la próxima adiós